bonitas hermosas, bienvenido a un nuevo video. Como pueden ver, es mi primer video y estoy como que muy, muy, muy emocionada de hacer este video y como ven en el título de hoy, se trata de introducirme para que así ustedes me conozcan y sepan quién es esta señorita que quiere empezar un canal de YouTube. Les invito primeramente a que se suscriban a mi canal, que le den like y que también enciendan la campanita de notificaciones para que sí estén al tanto de cada video que suba. Entonces, empecemos con el video. Mi nombre es Eliani González. Soy de República Dominicana. Me fui a vivir a un país una, no un país, una isla que se llama Bonaire, en Bonaire hablan papiamento y en República Dominicana se no saben español entonces tenía que seguir estudiando me fui entonces a un país que se llama Holanda después les contaré más uh -huh. sobre ese tema y sobre el otro tema Quiero decirles a ustedes que mi español no es tan, tan perfectamente. Me fui a los seis años de República Dominicana. Olvidé muchas palabras en español. Yo quiero ser una nueva YouTuber. Tengo muchas ideas que quiero hacer y empezar. A veces pienso que es nueva esa idea porque nunca lo he visto en YouTube. Así que si ustedes están interesados, pueden seguirme. Y con mucho gusto lo haré. Her alarma goes off and she gets up to watch them. El y el Muy nerviosa. Mis manos están frías, mis pies están y estoy sudando.